Y bueno, pues por fin llegó la hora de ver cómo podemos insertar nuestra presentación en el aula virtual. Para ello, estando dentro de mis creaciones si situamos el puntero del ratón como cuando queremos compartir la presentación, pulsamos en compartir y eh, en principio tendríamos dos formas de poder incluirlo en ALF. La primera de ellas sería mediante un enlace, que es eh, lo que facilitaríamos a otros usuarios para que vieran nuestra presentación. Eh, en este caso lo vamos a copiar. Podría ser también desde eh, la propia edición de la presentación. Si estamos dentro de ella, recordar en la esquina superior derecha, pulsar el desplegable compartir y llegaríamos al mismo menú. Entonces lo que haríamos es ir a nuestro curso virtual Recordar activar la edición y en este caso en el desplegable de añadir un recurso nuevo que aparece abajo del todo elegiríamos la opción de enlace a la web. En este caso lo que diríamos es eh, crear un enlace, pondríamos un título, podría ser por ejemplo tema 1, pegaríamos nuestra dirección que habíamos copiado previamente en Genial y podríamos poner una descripción y daríamos a aceptar. De esta manera, ¿cómo se quedaría dentro de nuestro curso? Pues vamos a visualizarlo. Volvemos al módulo y vemos que se queda el enlace con el título del tema 1. En este caso yo voy a desactivar la edición para que lo veamos mejor. Si pulsamos sobre él, lo que haría es abrir una ventana nueva en la que podríamos visualizar nuestra presentación, incluso a pantalla completa y ir navegando. A mí personalmente esta es la opción que menos me gusta porque lo que hace es salir fuera del propio aula virtual. Entonces vamos a ver qué otras formas tenemos de hacerlo. Otra forma que tenemos para insertar nuestra presentación es incrustarla, que personalmente es la que más me gusta. En principio, si estamos en edición o desde el menú de nuestras creaciones, iríamos a compartir y en este caso elegiríamos la pestaña insertar. Copiaríamos el código iframe e y volveríamos a Alt. En este caso... Volvemos a activar la edición si la teníamos desactivada y en la parte de abajo, en añadir un nuevo recurso, yo podría añadir un título encabezado o una orientación breve, cualquiera de los dos. En este caso, pues, por ejemplo, vamos a coger orientación breve. Eh, la ventana que nos aparece nos vamos a fijar en el icono que aparece arriba a la izquierda que pone fuente HTML. Yo podría activarlo y en la ventana pegar el código que he copiado antes en Genially y dar a aceptar. En este caso, vamos a comprobar que lo que ha hecho la presentación ha sido incrustarse dentro del aula virtual. Vamos a desactivar la edición y vemos que ya nos ha quedado. ¿Qué podría hacer yo para crear un título o una cabecera? Pues bueno, tengo varias opciones. Volvemos a activar la edición y en este caso lo que podría hacer es añadir un recurso nuevo, un título o encabezado y en este caso, pues por ejemplo, poner... Tema 1, darle formato, pues por ejemplo, eh, tauna, tamaño un poco más grande, vamos a ponerle 24, un color, negrita, y bueno, pues lo podríamos dejar así. Yo daría algún Enter para separar un poco lo que es el título de la presentación, incluso podríamos poner algo de texto y dar a aceptar. En este caso, lo que haría es mover mi encabezado a la parte de arriba incluso podría poner luego después un separador de manera que si yo ahora desactivo la edición y previsualizo pues veo en principio que tengo el tema 1, la presentación y un pequeño separador para el siguiente texto sin embargo esto también lo podría hacer desde la propia ventana donde inserto el contenido. Vamos a coger otro para ver cómo lo haríamos. En este caso yo voy a ir a mis creaciones. Como esta es una versión de pago, tengo carpetas y por ejemplo cogería la presentación con las actividades. Daría a compartir o podría editar y ir a compartir también. Insertar, copiaría el código y volvería a mi curso. En este caso vamos a añadirlo como habíamos hecho antes. Vamos a activar la edición y en la parte de abajo vamos a elegir añadir una orientación breve. Eh, yo os recomiendo que primero pongáis el texto que queráis, eh, los separadores... Eh, los espacios y demás porque a veces cuando insertamos en html eh, la presentación de genial y luego es más difícil se nos desconfigura más poder hacerlo entonces pues en este caso podríamos poner actividades por ejemplo lo marcaríamos y pues le daríamos un poquito de formato Vamos a darle un poco. Vamos a pulsar un Enter, vamos a insertar un separador, que sería este icono de aquí. Y entre medias yo voy a situar el puntero del ratón. Ahora es cuando voy a activar el código HTML. Entre eh, un, un salto de carro y otro, y ahí voy a pegar, voy a insertar el código de Geniali. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a ver cómo quedaría ahora nuestra presentación. En este caso vamos a desactivar la, la edición para verlo mejor. Y bueno, pues veis que ya me quedaría el título de actividades. Podría haber puesto algo más de texto si hubiera querido y me queda el separador. Y lo puedo hacer todo dentro de la misma ventana. Para mí personalmente esta es una de las opciones que más me gusta cuando no tenemos demasiadas presentaciones. Espero que os sea útil. Muchas gracias.